Bueno, pues en este ejercicio vamos a ver cómo se calcula la forma exponencial de números complejos, ¿vale? Ya estamos, que nos salimos con números complejos. ¿vale? Eh, vamos a calcular una forma compleja de 1 menos i y de menos raíz de 3 más i, ¿vale? Para este ejercicio hace falta unas buenas nociones de senos, cosenos y de ángulos en, pi, en radianes, ¿vale? Por lo que vamos a construir una tabla que se nos va a, nos va a recordar siempre cómo son... Esto es coseno y seno, ¿vale? Es muy sencillito, ¿vale? Empezamos por el seno, ¿vale? Si nos fijamos en la circunferencia nométrica esa, como se puede decir, el coseno correspondía a esto y el seno a esto, ¿vale? Por lo tanto, cuando el, se cuando el ángulo es cero, quitamos, estamos, ¿vale? El seno, si nos fijamos, vale cero, ¿vale? Esto es lo único que tenemos que pensar, ¿vale? Porque a partir de aquí nos vamos a aprender una, una, una fórmula muy fácil, por decirlo así, ¿vale? Va a ser tan sencillo, como arriba ponemos la raíz de 1 hasta 3, ¿vale? Perdón, hasta 3, ¿vale? ¿vale? Y lo partimos siempre entre 2, ¿vale? Entonces aquí sería raíz de 1 partido 2, raíz de 2 partido 3 y raíz de 3 partido 3, ¿vale? Muy sencillo, ¿vale? Raíz de 1 partido 2 es un medio, ¿vale? Si lo queréis, ¿vale? Pero está cuadrado, ¿vale? Y simplemente pensamos que cuando eh, pi medio, 90 grados, estamos aquí, el seno vale 1, ¿vale? ¿Vale? Este y este son los únicos que tenemos que pensar, ¿vale? Este ya, ya digo, es eh, raíz de 1, 2, 3 y siempre partido 2, ¿vale? Se me ha ido aquí un poquito la pinza. ¿Vale? Siempre dividido entre dos, ¿vale? Y al abajo, justo, hacemos esto al contrario, ¿Vale? Porque aquí el coseno cuando estamos en 0 vale 1, ¿vale? Y ahora hacemos la inversa, ¿vale? Raíz de 3 partido 2, raíz de 2 partido 2. Si nos fijamos, 45 grados estamos aquí, tanto el seno como el coseno es el mismo, ¿vale? Raíz de 2 partido 2, ¿vale? Y ahora el siguiente, raíz de 1 partido 2, que si queremos ponemos un medio para que no sea un 0, ¿vale? Y este aquí. ¿Vale? Nosotros nos tenemos que pensar en uno, lo demás no lo aprendemos así, ¿vale? Con esta, ya recuerdo, raíz de 1, 2 y 3, siempre partido entre 2, y esta de aquí abajo al revés, ¿vale? Y la tangente, pues dividimos simplemente, porque tangente, recuerdo que era seno partido coseno, ¿vale? Entonces, 0 partido 1, 0, 1 medio partido raíz de 3. Partido 2, ¿vale? Se quedan los numeradores donde están. Esto es lo mismo que decir, un medio dividido raíz de 3 partido 2, que la multiplicar en cruz, ¿vale? Pues si lo queremos hacer así, pues dejamos los numeradores donde están y los denominadores pasan a multiplicar, ¿vale? Entonces nos queda 2 partido 2 raíz de 3. El 2 se nos va con el 2, 1 partido raíz de 3. Pero esto a los profes no les gusta, ¿vale? Entonces ya racionalizamos, ¿vale? Recuerdo cómo se racionaliza esto. Simplemente multiplicamos arriba y abajo por raíz de 3, ¿vale? Por raíz de 3 y por raíz de 3, ¿vale? Esto queda arriba, raíz de 3, ¿vale? Y aquí queda 3, ¿vale? Porque esto es lo mismo que raíz de 3 al cuadrado, que entonces tenemos que es lo que está dentro, ¿vale? Y, y ya está. Tenemos que el coseno, ¿vale? La tangente, perdón, ¿vale? En pi sexto, que es 30 grados, raíz de 3 partido 3 Voy a completar tabla para no tardar mucho el vídeo, ¿vale? Y después seguimos Bueno, ya he completado tabla, he la tabla, él la facilita, pero bueno, para ir más rápido, ¿vale? ¿Cómo se hace la forma eh, exponencial del número complejo, vale? Pues sigue esta fórmula, ¿vale? Un número complejo será r por e elevado a dar cotangente. Si la parte imaginaria le llamamos b Y la parte eh, real le llamamos a la tangente de b partido a, ¿vale? ¿Qué es r? R es el módulo ¿Vale? Ahora vemos cómo se hace el módulo, ¿vale? ¿Vale? Vamos a hacerlo rápidamente ¿Vale? Vamos con el primero ¿Vale? El módulo aquí R será Raíz de, raíz cuadrada De, de todo al cuadrado, ¿vale? Los términos al cuadrado, ¿vale? 1 al cuadrado más Menos 1 al cuadrado Raíz de 2, ¿vale? Ya R vale raíz de 2, ¿vale? R vale raíz de 2, ¿Vale? Por elevado. Ahora vamos con el arco tangente, ¿vale? Vamos a ver eso un poco, ¿vale? Arco tangente es el, el ángulo cuyo eh, cuyo tangente es el, el valor que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a verlo un momentito, ¿vale? Eh, el arco tangente, ¿vale? Arco tangente. Hemos dicho que es la parte imaginaria partido de la parte real, ¿vale? Esto es lo mismo que arco tangente de menos uno, ¿vale? Vamos a dibujar nuestra circunferencia, ¿vale? Aquí la tenemos. Recuerdo, seno, coseno, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Arcotangente menos uno. ¿Qué significa esto? El ángulo cuya tangente vale menos uno. Tangente, recuerdo, otra vez, bueno, ya lo recordado, que era seno partido coseno, ¿vale? Entonces, tenemos que el, que aquí si sí lo vemos más fácil, ¿vale? Que el seno tiene que valer menos uno y que el coseno tiene que valer uno, ¿vale? El seno que vale lo menos 1 significa que está aquí. ¿Vale? Y que el coseno vale 1 significa que estamos aquí. ¿Vale? Como es seno partido coseno, tiene que ser este ángulo y no otro. ¿Cómo calculamos este ángulo? Hay muchas formas. Podemos calcular eh, 45 grados y le sumamos pi una vuelta entera. Bueno, perdón. Eh, 45 grados, eh, le sumamos pi, y le sumamos otros 45 grados, ¿vale? muy complicado, podemos hacer eh, 2pi, ¿vale? que es la circunferencia completa y le estamos los 45 grados, mucho más fácil, ¿vale? os lo dicho 2pi, circunferencia completa, le restamos pi cuarto, que es 45 grados, ¿vale? hacemos mismo con un mínimo con múltiplo, 8pi menos pi, 7pi cuarto, ¿vale? O se me olvidaba, perdón, que la parte compleja bueno, aquí tiene una i, ¿vale? Es el arco tangente multiplicado por i, ¿vale? entonces lo tenemos el ángulo cuya arco tangente es menos 1 o sea, el ángulo cuya tangente es menos 1 es 7 pi 4 por i, ¿vale? ya tenemos la forma compleja del primero, ¿vale?